En este vídeo aprenderemos a crear los últimos eh, controles de nuestro juego de plataformas. Aprenderemos a hacer un wall jump o salto de pared y a, desliz a deslizarnos a través de ella. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestro, nuestro salto, salto de pared. Y lo que vamos a hacer va a ser reemplazar aquí las colisiones con la, con la pared. Vamos a reemplazar eh, esto. Vamos a poner un if else. Entonces Este código es un poco complejo. Y aquí eh, vamos a dejar esto aquí. Y vamos a, vamos a utilizar un recurso que ya utilizamos en el anterior vídeo. Y va a ser que si estamos presionando la tecla derecha o la tecla izquierda. Eh, los vamos a sumar. Y si no estamos presionando ninguna nos dará 0. Si estamos presionando una nos dará 1. Y si estamos presionando las dos nos dará 2. Entonces vamos a verificar que solamente estemos presionando una. Vale, si estamos presionando eso también tenemos que verificar otra, otra situación. Que es que la variable x xVelocity... Sea superior a punto .5. El, el, el valor absoluto. Eh, esto va aquí en la condición. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner. Eh, he creado dos variables. Que va a ser una variable se va a llamar wall jump. Y la otra block direction. Aquí vamos a establecer eh, wall jump to 15. Eh, que esto sería eh, eh, cuánto tiempo va a estar. Como eh, Scratch corre a 30 fps, pues esto sería medio segundo. Puesto que en cada, en cada frame vamos a reducir eh, uno 1 este valor. Vamos a poner eh, la variable block direction al valor de X Velocity. y también vamos a eh, vamos a poner eh, la wave velocity a una variable que vamos a crear junto con otra variable que ya tengo creada aquí que sería wall friction eh, vamos a crear wall jump se va a llamar esta variable la vamos a poner aquí y vamos a poner la eh, X velocity a la X velocity eh, por eh, el contrario eh, por menos 1,2. Esto luego ya lo podemos ajustar más tarde. Bien, y si no, pues entonces estableceríamos X velocity a 0 si no hacemos el wall jump, ¿no? Bien. Eh, también tendríamos. Tendríamos aquí que eh, poner una condición. Y que si Wall Jump es superior. A 0, entonces en cada frame vamos a cambiar Wall Jump eh, por menos 1. Y si no, vamos a establecer BlockDirection to 0. Eh, BlockDirection lo que hace es que nos bloquea una eh, dirección. Entonces, si nosotros hemos, eh, hemos saltado hacia la... pongamos hacia la izquierda, eh, entonces lo que haremos será que nos bloqueará esa dirección de tal manera que no podamos saltar repetidamente. Hacia ese lado. Bien. Vamos a... Aquí arriba, en la... Cuando asignamos x velocity, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar eh, eh, vamos a multiplicarlo eh, por una condición. Esa condición es que eh, la variable block direction no sea igual a no sea igual al valor que tenemos eh, a la dirección en la que apunta cada flecha, ¿no? Entonces vamos a Multiplicar esto de esta manera. Y vamos a crear una igual, pero para la izquierda. Bien. Entonces ahora... Eh... En teoría esto debería funcionar. Vale, se nos ha olvidado asignar la, la variable. La variable del salto. Vamos a ponerlo a, a 12. Ya podemos ver cómo. Eh, bueno, esto hay que ajustarlo. Entonces vamos a ponerlo eh, a menos 1,5. Vamos a ver qué tal va ahora. Vale, hay que inventar esta variable, esta variable. La idea es que no podamos saltar repetidas veces sobre la misma pared. Como está sucediendo ahora. Bien, con 20, con 20 va bien. Y vamos a ponerla menos 1 con Vale, así estaría. Entonces vemos que si yo salto hacia esta pared, eh, puedo, puedo irme hacia el otro lado, pero sin embargo no puedo saltar repetidamente en la misma pared. Porque me quedo, me quedo estancado ahí. Bien. ¿Ves que ahora tenemos que también tener unos reflejos, unos mínimos reflejos para no, para no quedarnos estancados? Bien. Ahora lo último que nos queda es hacer el... el en el caso de que, de que queramos deslizarnos por la pared. Vemos que yo si eh, me voy hacia... Vale, esto no... Ah, claro. Aquí tengo que... Aquí lo que tengo que hacer en vez de esto es si la tecla de arriba está presionada. Vale, sí. Vamos a cambiar un poco el nivel para que nos sea más sencillo probar esto. Vale, ya está. Ya estaría. Ahora, para deslizarnos por la pared... Lo que vamos a hacer es un vamos a crear aquí. En el caso de que de que estemos deslizándonos contra la pared, pues vamos a establecer wave velocity wave velocity por 0,8. Entonces, si nosotros estamos pegados a la pared, Lo que hace es que nos reduce la velocidad en, en I. Pero sin embargo si soltamos. Pues nos la deja de reducir. Bien perfecto. Y ahora toca animar. Y aquí para, para animar es muy simple. Lo que vamos a hacer es crear una. Un nuevo perso un nuevo esqueleto. Un nuevo un nuevo eh, costume un nuevo disfraz y a este vamos a ponerle eh, wall jump no eh, wall slide deslizar porse por la por la pared vamos a vamos a pegar nuestro personaje aquí y vamos a hacer pues que vamos a animarlo para que parezca como si estuviera... Bien, la idea de esto es que eh, parezca como si está, está deslizándose por la pared. Esto podemos conseguirlo de esta manera, vale. Ahí estaría más o menos. Ahora con nuestra animación hecha ya. Ahora es muy sencillo, es muy sencillo animarlo. Y aquí es, es simplemente eh, verificar si la, la variable wall jump es, es superior a... No, eh, wall slide. Ah, claro. Tenemos que crear una variable que se va a llamar wall sliding. Y si en el caso de que nos estemos, nos estemos deslizando... Vamos a poner la variable igual sliding a 1 Y si la variable igual sliding es, es igual a es igual a 1 Entonces vamos a poner nuestro sprite Nuestro costume a igual slide Y siempre al principio de nuestra De nuestra iteración Pues lo que vamos a hacer es que vamos a a poner la variable igual sliding a cero a, la igual sliding a cero entonces en el caso de que no estemos haciéndolo pues entonces siempre estará reseteado vale y vemos que ya, que ya todo está funcionando perfectamente habría que mejorar un poco la, anima, eh, la animación del personaje cuando se está deslizando por la pared pero básicamente esto sería todo